Muchas gracias, señora Presidenta. Es un honor homenajear a los caídos, familiares de los caídos, veteranos y veteranas de la guerra de Malvinas. Este es un reclamo de la Argentina que hace a nivel internacional, es un derecho imprescriptible que tenemos sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Cabe recordar, como decía la concejal Aranzazu, que fue en un periodo donde había una dictadura ilegal y ilegítima, y es por eso que también debemos celebrar que hoy estamos en un recinto de un consejo deliberante eh, homenajeando a, a aquellos héroes de Malvinas. Quienes combatieron obviamente con, el, con, el, con la legítima conciencia de defender un derecho nacional, ¿no? creo, creo que eso también es muy importante y es por eso que debemos homenajearnos. Eh, sigue vigente desde septiembre de 1982 una resolución de la ONU por la cual seguimos eh, reclamando este derecho de la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Eh, el Reino Unido apela a la libre determinación de los pueblos, pero sabemos que ese pueblo ahí está ocupando las islas desde hace más de 180 años, que es producto de una colonización y que obviamente no podemos hacer caso a esa, a esa apelación. Eh, todos los gobiernos democráticos han respetado la, el reclamo pacífico y por lo tanto creo que ese es el camino que debemos continuar todos. Eh, y seguir con el diálogo. Malvinas eh, creo que nos une, más allá de cualquier ideología política, creo que nos une como, como argentinos y si bien obviamente para quienes vivieron ese momento está muy marcado, también es para los que hemos nacido después del conflicto bélico y el trabajo que tenemos todos como ciudadanos es de, de que eso persista, de que las nuevas generaciones también sigan reclamando por el derecho legítimo a las Islas Malvinas y por el homenaje a los caídos, familiares de los caídos, veteranos y veteranas. Así que por supuesto vamos a apoyar esta ordenanza. Muchas gracias.